Por Anthony Design Exuperi. Recuerda suscribirte y activar la campanita. A Leon Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una serie de excusas. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprender todo hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a León Worth cuando era niño.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 ¿Por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía la historia el cálculo y la gramática así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darle siempre y siempre explicaciones debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones volé un poco por todo el mundo es cierto que la geografía me sirvió de mucho al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir china de arizona es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía. Es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable.